Hola, hola, mi nombre es Verónica, yo soy la creadora de Alma de Coco Hidratación Perfumada. Yo soy de Cali, pero vivo entre Bogotá y Medellín y les quiero contar un poco la historia de mi cabello.